Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del ruidos. Y os traigo un vídeo eh, de Valorant otra vez más o menos, aunque este vídeo está más centrado en el Lame Lab, la herramienta esta que se utiliza para practicar y cómo descargarla. Ya que me lo pedís en algunos comentarios, en la guía anterior y tal. Quiero deciros que esta herramienta está incluida en Steam, ¿vale? Tenéis que descargar el launcher de Steam de la forma que os voy a dejar, que es muy sencilla, dejo todos los links en la descripción, pero en teoría, bueno, en teoría en resumen, tendríais que ir a la página oficial de Steam. Crearos una cuenta y descargaos el instalador Así como estoy haciendo yo, Dentro. de la cuenta de Steam Le doy a instalar Steam arriba Le doy a instalar otra vez Se me descarga el instalador, lo instalo Y ya después de ello me creo una cuenta Es bastante sencillo, no tarda más de 10 minutos Y ah, la verdad es que hay millones y miles de juegos Para quien no tenga Steam, que yo creo que ya es muy poca gente en el mundo Pero que si no tienes Steam instalado ya una vez ya se te ha instalado, inicia sesión con tu cuenta y te aparecerá la tienda, entras a la tienda, escribes a Inlab, te saldrán varias cosas, unos son de DCs, tal, descargas el primero, simplemente con entrar te saldrán varias posiciones en las que sale la palabra descargar, es muy fácil, o jugar ahora, le das clic, se te instalará y ya con entrar te pedirá otra cuenta, que es lo que vamos a ver ahora, pero muy sencillo también. No sé por qué estoy haciendo este vídeo porque realmente es de lo más sencillo que se puede hacer Pero bueno, eh, la gente me la ha pedido en algún vídeo De que si por favor le puedo explicar cómo se descarga Pues aquí estoy, lo dejo en el canal por si alguno le hace falta Muy fácil, eh, aquí podéis ver todos los datos generales y tal que tengo yo del archivo Por si queréis toquetear algo, pero bueno La configuración de Inblack, que sí que es un vídeo un poco más intenso La traerá en el siguiente vídeo Para que tengáis toda la mejor configuración para este juego Una vez entras en el juego, como veis, os pedirá que iniciéis sesión y contraseña Esto que es una cuenta nueva en el sistema de aimlab, ¿vale? No es tu cuenta de Steam ni mucho menos, es una cuenta de aimlab. Se ve estirada mi pantalla porque yo juego resolución estirada, pero bueno, simplemente veis a registrarse o registráis o si simplemente queréis jugar y ya está, pues jugáis sin conexión, lo que pasa que no tenéis leaderboard, ni estadísticas, ni rango, simplemente tenéis en la práctica. Sí, bueno, no tengo mucho más que deciros, un poco serio este vídeo y tal, pero yo creo que no hace falta mucho más que explicar, es muy sencillo de entender y dejo el vídeo aquí por si alguien lo necesita, pero bueno, que cualquier duda, cualquier cosa que tengáis que preguntarme ya sabéis dónde estoy y podéis tener en la caja de comentarios que os contesto por ahí lo más rápido posible. Un besazo a todos y nada, suscribiros, dejad un like y un apoyo por ahí. Coño, me trabo ya, coño, me voy, piro.